Te mentiría si te dijera que fuiste lo mejor que me ha pasado Y no pienso retroceder y volver a tu lado Porque avanzar me hace más feliz de que nunca estuve a tu lado No pienso volver contigo, J.E.